porque vamos a hablar nuevamente de los amigos imaginarios o fantasmas el día de ayer se habían quedado eh, pendientes que revisáramos varios mensajes que me llegaron al whatsapp sobre historias precisamente de este tema así que el día de hoy los vamos a leer Buenas noches a todos, sean bienvenidos, Rafael Galindo, Cristi, Guadalupe, gracias por esa manita de 50, Cristi Mejía, gracias a Juan Ra, a José Hernández, saludos desde Cozumel, a Chocotroco, Una, un saludote a Mario Alberto González, a Viatal Martínez, bienvenidos, buenas noches, a este viernes, viernes 9.34 de la noche, no sé ustedes, pero yo no tenía ninguna fiesta no tenía ninguna reunión no sé si ustedes tampoco no sé si ya no los inviten a ninguna fiesta o no tenían fiestas hoy es viernes comúnmente la gente sale a divertirse a estar con los amigos pero bueno los que se quedaron en casa y quieren que platiquemos esta noche sobre fenómenos extraños sobrenaturales pues sean bienvenidos Estamos iniciando este programa. Angélica Valderas, gracias, bienvenida. Angélica César Alberto de la Cruz, bienvenido. Brujita, que se como todas las noches. Brujita está con nosotros. Buenas noches, Brujita, bienvenida. Eh, bien, pues a Aide, un abrazo. Hola, Ox, dice Aide. Hola, buenas noches. Saludos desde Ciudad de México, desde Iztapalapa. Estoy solita. No me invitaron a salir. Nati Princess, ¿por qué no te invitan a salir, Nati Princes? Desde que hago transmisiones, siempre estás solita, no te invitan a salir. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Por qué no te invitan a salir? Geupe Paola Zavala, es viernes de seguir chambeando en casa, dice Geupe. Oxlack no me saluda porque será. Damián Pi Priori, bienvenido. A Geupe Paola, Graciela Márquez, a Gil Adrián Romero, a Jesús Cortés. Bienvenidos a esto que se es encuentro con lo desconocido. Vamos a hablar esta noche nuevamente de estos sucesos sobrenaturales en donde los niños dicen ver amigos imaginarios, espíritus o duendes. Muchas personas a Violet Rojas tampoco te invitan Violet. Dice, "No me quiere mi novio". ¿No te quiere tu novio Nati Princes? No puede ser, ¿por qué no te quiere tu novio? José Ángel Díaz López, saludos Oxlack, dice Angélica Valderas también. Buenos videos, buen investigador, gracias Mario Alberto González. Vamos a leer comentarios, mensajes que me hayan mandado WhatsApp, fotografías y videos. Shot Good se acaba de, de entrar a esta transmisión también, bienvenido a Perseo Arellano, saludos hasta Cancún, un abrazo a todos y bienvenidos ahora sí Buenas noches. ¿Melissa sigue desaparecida? ¿Sí? No sé dónde esté Melissa. Yo no le escribo. Eh, no soy como... de esas personas que... que están molestando constantemente. No, yo no yo no le escribo. Si ella quiere escribirme, me escribe. Pero no, yo no yo no la busco. El broma. Saludos desde Guadalajara. Los Padrinos Mágicos, dice Mari Noelia y Es natural que yo también vea ¿tú también ves fantasmas? Buenas noches, saludos, Oclef, dice Débora, no es la de fantasmas. Melissa, baby, ¿dónde andas? Vamos, esperemos que Melissa se, se comunique esta noche. La verdad, no sé. Es una muchacha muy ocupada y no sé dónde andará Melissa. Pero bueno, está, está pendiente. A lo mejor puede entrar esta noche. No lo sabemos. Buenas noches, Oclef, dice Gastón Gómez. Bienvenido Gastón Gracias a toda la gente que está en esta transmisión Vamos a iniciar este programa Encuentro con lo desconocido Y vamos a hablar entonces de estos niños Que ven fantasmas Niños que dicen que ven duendes Vamos Directamente al Whatsapp Que ya lo teníamos Por aquí Ok, ahí se ve En chiquito, muy bien Esa, esa miniatura me gusta Vamos a ver Domingo me escribe y dice, Oxlack, quiero enseñarte unos videos que me enviaron de un conocido, pero quiero hablarte para ponerte en contexto. Oxlack, tengo unos videos que pueden interesarte. Ok, aquí ya me mandó varios videos. Ok, hay okay, varios videos aquí. Vamos a ver de qué tratan, ¿no? Para la gente que está en la transmisión viendo en YouTube y en Facebook, lo van a poder ver mejor. Ahí ya los puse en grande. Y vamos a ver de qué tratan estos videos. Vamos a ver lo que nos mandaron. Escucha que chones, madre. No mames. No mames. Ok, está interesante. Para la gente de Unau que no está viendo, es un video de un cuadro que aparentemente se cae. Por lo que puedo notar, se escucha un ruido porque el cuadro se cae. Alguien llega y ve que el cuadro está, eh, pues está tirado. Comienza a grabar y el cuadro se sigue moviendo ya sobre las sillas donde cayó. Entonces el cuadro se mueve ahí lentamente. Está interesante este video. Me Vamos a verlo otra mi vez. Coca. Escuche que trone. Estaba tomando mi coca. Escuche que trone su madre. No mames. No mames. Me estaba tomando mi coca. Escuche que trone su madre. No, no, no. Un cuadro se mueve solo ¿eh? Está interesante el video Un cuadro se mueve solo Tenemos un segundo video No sé de qué trate, vamos a verlo Ah, es el mismo cuadro, ¿no? Oh, y ahora se cayó una silla No tiene audio pero al parecer sigue grabando el cuadro, pero ahora se cae una silla. Ok, ok, está interesante esto que nos han mandado. Eh, ya, ya se trabó un poco. Vamos a ver el siguiente video. Son tres videos que nos mandó Domingo, lo tengo registrado como Domingo. Vamos a ver este último video. Está puso la cámara enfocando hacia el cuadro. Un cuadro que está arriba de una mesa es una mujer que tiene los ojos cerrados, el cuadro parece un dibujo, una pintura Al parecer en esa casa pasan sucesos sobrenaturales o ese cuadro tiene algo porque ha puesto la cámara frente al cuadro que se había caído en el primer video. Por el momento está estático todo, pero la imagen de la mujer con los ojos cerrados es, es muy inquietante. No sé por qué tendrían un cuadro así o si lo haya hecho alguien de la casa. O sea, una fotografía, pero es una mujer con los ojos cerrados. Al parecer se va a mover esto que yo pienso que sucederá. Oh, ya se empezó a mover. Se empezó a mover el cuadro. Se, se está moviendo el cuadro. okay Eso nos lo ha mandado a... al WhatsApp... Sobre un cuadro que se mueve, un cuadro que parece estar embrujado. No nos dan más explicación sobre esto. Estamos viendo el video donde el cuadro se mueve. ¿Ya dejó de moverse? ¿Se sigue moviendo todavía? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan la gente ahí en los comentarios? Vamos a ver los comentarios. Es falso, es un hilo, dice Costa Vázquez. El muerto no es amante del arte. Saludos Oxlack. Yo quemaría ese cuadro, dice Mari. Saludos, amigo Oxlack. Esperamos nos puedas contestar los mensajes por Insta. Eres genial. Emi y Eliel, ahorita checo los mensajes en WhatsApp. Esos cuadros dan miedo, dice Nancy Morales. El cuadro tiene la imagen de un niño. Es como de una mujer. Melisa, ¿dónde estás tú, melissa No, no ha llegado Melisa. Eh, saludos, Oxlack, Eric Díaz, Los Espíritus Chocarreros. ¿Ustedes qué creen que sea verdadero o sea falso? Nombre, no, me muero de miedo, dice Angélica Valderas. Está raro el cuadro. Y Shotgun Alien dice falso, totalmente falso. Muy bien. Vamos a, a ver si nos contesta la historia sobre este cuadro, lo vamos a poner aquí, platícanos más Sobre este caso Ahí está, le hemos mandado mensaje y vamos a revisar los demás Whatsapp mientras contesta y nos platica Por qué es eso que se mueve ese cuadro, desde cuándo vio que se movía y cómo fue que empezó a grabarlo Vamos a leer otro mensajito. Dice, las personas ven siempre como fenómenos fantasmales, una sombra blanca o negra, manchas, etcétera. Porque nuestros sentidos, cuando son muy sensibles, pueden percibir estas entidades. Pero como nuestra mente no tiene un antecedente o información sobre qué es, ...por lo que nuestra mente nos muestra un vacío de información... ...es decir, una sombra, mancha, etcétera... ...es como si nos notificara de esta manera... ...que hay una entidad inexplicable a este fenómeno... ...yo le llamo error 404... ...nuestro amigo dice que por eso los fantasmas se ven como sombras... ...como manchas blancas... ...como un tipo de gas... ...porque eh, nuestro cerebro, nuestra mente nunca ha visto un fantasma en realidad... Y no lo sabe procesar. Entonces. Dice que por eso. Los vemos de esa forma. Porque nuestro cerebro. No sabe o nunca ha visto un fantasma. Ustedes qué opinan de esa. De esa teoría. De esa, de esa hipótesis. Estoy en transmisión. En este momento. Es que me estaban hablando por aquí. Eh. si no me van a seguir escribiendo Ok, vamos a ver este otro mensajito que dice Oxlack, tengo un Potter, guys, desde que era niña Pero eso no es todo, tengo una historia terrorífica pero real Nos pasó a mí, mi madre y mi hermana Es bastante detallada y abarca varios años Si gustas que te la cuente me puedes escribir aquí, saludos Hola, claro Mándanos un audio de tu historia. Listo. A la gente que no quiere hablarnos por WhatsApp, puede mandarnos un audio o escribirnos, ¿ok? Hay bastantes mensajitos, como lo están viendo. Gracias a Pablo Maidana. Nuestro buen amigo Pablo Maidana, siempre apoyando el canal. Dice, hola Oxlack, podés mandar un saludo a mi hermana Nicole, que ayer descubrió tu canal y está enganchadísima? Pues le mandamos un abrazo a Nicole hasta Argentina. Gracias, Pablo Maidana, por siempre apoyar la transmisión. 50 pesos argentinos. Gracias, gente, por los superchats. Gracias por los regalitos en YouNow, por los likes. ...por el aprecio y por compartir este, este tema de los fenómenos paranormales. Gracias Pablo Maidana, qué buena onda siempre apoyando desde el inicio. Hemos mandado este mensajito, vamos a ver el siguiente y dice esto. Esta foto fue tomada en bodega y se ve una niña atrás de las compañeras... ...cuando ya estaba cerrada la tienda, se ve claramente. Dice que se ve una niña atrás de las compañeras... Aquí estamos viendo a la niña. Es una fotografía donde hay varias mujeres, eh, Supone, donde se supone es al trabajo, y dicen que hay una niña atrás asomándose. Se ve medio, media cara de la niña, porque sí parece más infantil que las demás, pero no lo sé, Rick. Podría ser cualquier mujer que estuviera ahí en el trabajo. Denme un segundito, regreso. Mientras tanto, vean, si esta fotografía sí les parece un fantasma o no. Yo digo que puede ser cualquier mujer que trabaja con ellas, una compañera, pero que, pues no sé, en esa foto salió muy borrosa y parece una niña. Yo eso es lo que opino, no no sé qué decir al respecto, pero nos mandaron esta fotografía, vamos a ver el siguiente mensaje, y dice, muy buenas noches Oxlack. mil respetos por tu programa, quería saber si algún día vendrás a Teotihuacán, un fuerte abrazo, atentamente Morphy, un fuerte abrazo, y muy buena vibra, Sí, a Teotihuacán he ido varias veces, mi hermano, sabes, es uno de los lugares favoritos, eh, a mí me gusta mucho la arqueología, y obviamente los sitios arqueológicos, así que, las eh, pirámides de Teotihuacán, pues es uno de los referentes que siempre tengo en mente para llevar a toda la gente que viene a visitarme, gente que, que le doy posada en mi casa, amigos que vienen de otros países y vamos directamente a Teotihuacán siempre. Así que sí, Teotihuacán es el lugar donde moran los dioses, obviamente tendría y me gustaría estar siempre por ahí. Vamos a ver el siguiente mensaje que dice Buenas noches, tengo una historia que me pasó Mi hermana al parecer jugó con la ouija cuando era pequeña con una amiga Era algo que era de moda en ese tiempo Al parecer fue una abuelita y les recomendó abandonar el juego Pero también les dijo cosas que pasaron desde entonces Un espíritu que adoptó la forma de mi hermana Tanto que una vez la confundí Regañé a esa forma blanca pensando que era mi hermana y no era el espíritu ella suele ayudar mucho, suele ser juguetona, completamente diferente a mi hermana. Ahora que vive en otro país, yo sé que ella va a venir porque antes puedo ver ese espíritu paseando por la casa. Saludos desde Colombia. Como que un espíritu se, se salió de, de la Ouija cuando su hermana jugó de niña. Yo no sé. Eh, uno de los experimentos que realizaré en el próximo año 2022 es precisamente... Eh, jugar con la ouija eh, ir con gente que se supone juega la ouija documentar cómo es que la juegan si es verdad que se mueve, que no se mueve si es verdad que sucede algo malo, etc quiero verlo de, con mis propios ojos yo siempre que he tocado una tabla ouija aquí tengo dos eh, nunca jamás se me ha movido y entonces yo veo que mucha gente sí hace que esa cuija casi casi baile, pero conmigo jamás se ha movido, entonces quiero ver si efectivamente se mueve o, que, o son las personas que las mueven y se cuentan sus propios choros, sus propias historias. Así que eso será uno de los ejercicios que realizaré en 2022 con respecto a mis investigaciones. Eh, este programa va a seguir adelante, así que espero que sigan viéndolo que se hagan parte del programa por si ustedes conocen a alguien que pueda ayudar cuando tenga que hacer un experimento de estos recuerden que vamos a buscar los fenómenos paranormales desde la forma científica tratando de, de tener algo medible y no solamente desde el entretenimiento vamos a buscar si efectivamente existe o no qué miedo dice juega a la con omar cruz muñeca que habla sola eh, pues si Omar está dispuesto, Omar dicen que tiene una muñeca que habla sola. Si Omar está dispuesto, yo puedo hacer un en vivo eh, con esa muñeca para demostrar si efectivamente habla sola o no habla sola. Revisarla, si efectivamente no tiene pilas, revisar que nadie haga ruidos o que apriete un botón de otra muñeca para que se escuche que la muñeca habla sola es decir si Omar que tiene una muñeca que habla sola me lo permite haríamos todo un una un experimento con todo medido para que no haya ningún tipo de fraude a él o cualquier otra persona que tenga un objeto maldito embrujado muñecas que hablen cualquier de ese tipo ustedes díganme y si la persona las personas lo aceptan haríamos un documental, una investigación directamente controlada para saber que no es un fraude. Así que dígale a Omar Cruz que si presta su muñeca para hacerle una, un experimento, con mucho gusto sabríamos si efectivamente habla sola la muñeca o no habla sola. ¿Ok? Dice Shotgun Alien, yo dormía con la ouija al lado y jamás pasó nada. Lucero dice a mí la ouija me quiere conmigo, no se mueve sola, solo con alguien más. En el 2022 se jugará la ouija online. Dice eso que suena esa alarma sísmica. No, no se escucha nada. ¿Será que en tribus aborígenes también tengan este tipo de casos? Como los africanos, los australianos o del Amazonas. ¿Qué tipo de casos, José Hernández? No sé a qué te refieres. Es fácil hacer una Ouija electrónica usando el principio del video del fantasma del baño en la estación del gas. Yo le tengo más miedo a los monos de madera que tiene Oxlack, esos que son como africanos, dice Shotgun. Vamos a seguir revisando los mensajitos que nos han llegado al WhatsApp. Y dice lo siguiente. Hola amigo Oxlack, te mandé saludos. El pato sensual, deberías visitarte postlán. Me gustan las historias que haces. La del chupacabras me dio miedo. Te mando saludos atentamente al pato sensual. Ese video del chupacabras me dio miedo, más la parte cuando está encima de la cara. ¿Qué crees que sea, Oxlack? Saludos de parte de Pato Sensual. Muy bien, Pato Sensual, que nos mandó muchos mensajitos al WhatsApp. Pues una buena noticia para ti, Pato Sensual. Antes de que empezara la transmisión, eh, acababa de renderizar el video de la verdad de ese chupacabras. El día de mañana... ...vas a ver la verdad de ese video que se ha vuelto viral sobre el Chupacabras... ...entonces sí, ya lo resolví... ...y va a ser interesante lo que vas a ver en ese video... ...que mañana subiré a mediodía aproximadamente... ...así que estén al pendientes... ...mañana subo ese video de la verdad del Chupacabras... ...de ese video del Chupacabras que estaba muy interesante... ...que daba bastante intriga... ...pero es caso resuelto por el momento... Vamos a ver lo siguiente y dice: Hola, Oxlack, buenas noches. Quiero compartirte esta foto que tomamos en una salida familiar en una playa del Golfo de México. Voy a compartir pantalla. Del Golfo de México. ¿Puedes compartirnos tu opinión de qué puede ser lo que se captó? No, no nos dimos cuenta o nos dimos cuenta después al ver las fotos. Vamos a ver la, la primer fotito vamos a ver la más grande y ahí tenemos el stream yard. ahí estamos revisando la foto de la familia que está en la playa no veo nada extraño no veo nada extraño en esa playa mi hijo cuando tenía cinco o seis años a la, hablaba con su amigo gabriel lo miraba hasta que cumplió ocho años Cristi mejía tu hijo tenía un amigo imaginario no veo nada en, este, en esta fotografía de la playa Vamos a ver la siguiente Oh, ahí ya parece algo Oye, pero eso no se había visto en la primera fotografía Ya lo vieron bien Es un ovni, parece un objeto volador no identificado Vamos a verlo en la, en la fotografía principal Aquí no veo nada, checan No se ve nada extraño Pero bueno, ya, ya sabiendo dónde, que es arriba de de la cabeza de este niño si sí se alcanza a ver lo que podría ser un ovni ¿eh? una nave extraterrestre está bueno, gracias chulada hermosa me mandó mil likes chulada Andrea gracias te quiero mi cielo besitos, gracias mil likes, gracias allá en YouNow échenle ganas ahí, apóyeme como lo hizo Andrea por favor gente y allá en YouTube, ¿dónde están los superchats? ¿Dónde están los superchats, gente? Yo aquí mostrando todas las evidencias paranormales y nada que me apoyan con superchats. Vamos a, a ver esta fotografía. Está interesante, sí me gustó. Siendo objetivos, mi buen hermano, creo que hay fotografías así, muchas en la playa. Gracias, Sandra, por 400 likes, Sandrita, gracias. Porque hay gaviotas, hay aves en la playa y entonces como las cámaras tienen eh, cuadros por segundo, si son menos cuadros por segundo, pueden captar a estas aves de forma alargada o borrosa, como la estamos viendo ahorita en pantalla, pero esa es mi opinión objetiva. Sin embargo, sí debo de decir que está muy interesante tu fotografía, y que parece una verdadera fotografía ufo. ¿Ustedes qué opinan allá en el chat, gente? Dice, eh, oye, Oxlack: ¿regresarías a la tienda de Mario? No, la tienda de Mario es falsa, es falso lo que se, lo que ponen en la tienda de Mario, así que ya no tengo nada que regresar. En ese caso ya demostré que es falso. Y solamente lo han hecho como una historia ahora paranormal, pero no tiene nada de verdadero. Los videos de investigación de Oxlack lo es todo, lo estaré esperando. ¿Qué onda, Carlos Armijo? Saludos. Eh, hola, buenas noches, dice Nagatoro San, un abrazo. Eh, creo que es falso, los emojis... A mi vecino le decimos Ogni objeto cabezón no identificado, objeto cabezón no identificado. Eh, hola, buenas noches, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Hay gente por ahí que, que escribe cosas groserías, solo, simplemente los bloqueamos eh, y que se vayan a otro lado a, a escupir su veneno, porque qué onda con esa gente parece globo, puede ser un globo Juan Darkin eh, mi sobrino se despertaba por la madrugada, se sentaba en la cama conversaba con alguien y se reía luego seguía durmiendo como si nada como zombie ¿no? me han dicho que yo de pronto he sido un poquito zombie, no zombie no, sonámbulo perdón, sonámbulo hay gente que es sonámbula y sí da un poco de miedo eso dice ¿cómo entró a ese grupo de Whatsapp? no es un grupo de Whatsapp el número de WhatsApp es el siguiente, lo voy a mostrar en pantalla. Ahí está el número de WhatsApp. Si me quieren mandar un audio, una fotografía, videos, su historia paranormal, me lo pueden mandar a ese WhatsApp, más 52-722-647-2286, más 52-722-647-2286. Eh, ok, hay muchos mensajitos. Gracias acá. Karina Bar Barontini. Karina Barontini, la brujita azul. La, la brujita azul, Ox, el mi video y foto de youtuber es Tesoros. Ox, mi el video y foto de un youtuber, casa Tesoros. Ox mi el video y foto de un youtuber casa tesoros. Uh -huh. Karina Bar Barontini, la brujita azul. A ver, vuelven a escribir. ¿Qué? ¿Qué pasó, brujita azul? No te entendí. Vamos a, a ver qué más dice. Vamos a ver eh, qué más evidencias paranormales o cosas nos han escrito aquí. Aquí, este, este caso ya lo habíamos visto. Gracias, mi amigo. Dice, hola, Oxlack, soy un gran fan de tu contenido. Mil gracias. Acá tenemos un video. Dice, hola Oxlack. soy Alejandro, más conocido como Oveja Negra 22. Somos de Buenos Aires, Argentina. Con mi mujer te seguimos hace mucho tiempo. Te felicito por todo tu trabajo y tu excelente contenido. Te apreciamos mucho. Te mando un video de cuando trabajaba en la fábrica. Trabajé 11 años y nunca pasó algo. Hasta ese día. Soy bastante escéptico, pero nunca pude explicar esto. Se lo mandé a Dross, pero nunca lo vio. Ojalá que lo veas y me des tu opinión. Abrazo grande, te admiramos. Gracias a Oveja Negra 22 que nos mandó un video de un suceso sobrenatural que le pasó en el trabajo. Vamos a verlo. Vamos a ver el video, ¿ok? Tenía una llamada. Pero ahorita checamos si contestamos la llamada. Vamos a ver este video. Ok, lo, para la gente que no está viendo el video, es una gran... Eh, bodega, en donde pues... Este, están trabajando y hay lámparas colgando hay lámparas colgando en el techo y estas se están moviendo todas al mismo tiempo como si estuviera temblando como si fuera un, te un temblor pero es solamente una hilera de de lámparas hay varias hileras de lámparas pero solamente una es la que se está moviendo como si hubiera mucho aire o si hubiera un temblor Ok, ahí escuchamos que dijo que se movían solas las lámparas. Está raro, ¿no? Habría que revisar, ir al lugar y revisar cómo es que están sujetadas, eh, si hay corrientes de aire, que o si se está utilizando una máquina y por usar esa máquina es que se mueven las lámparas. Está interesante el video. Solamente que a simple vista no podemos resolver nada, solamente admirar lo que nos han mandado. Gracias a Silvia Rosas, que está en YouNow, también a gamer, un abrazo UltraGamer. Gracias por estar acá, Carlotina Martínez, también Carlotina, a Anita McFly. Un abrazo, Anita McFly, 2.500 likes. Gracias, Anita McFly, qué buena onda. Gracias a Cristi Mejía. Dice Cristi Mejía, cuando lo mandaba a llevar algo a otra anotación, se lo llevar a algún él de la mano, yo hablé con un sacerdote y me dijo que el niño tiene su alma pura. No entendí, Carlotina. No, no entendí mucho. <risa> no digo Cristi, no entendí, Cristi. Hola, buenas noches, Benjamín Pérez Mejía. Un abrazo al gato con botas. Hola, Ozlak, saludos. Qué bueno verte. Gracias a Sandra por esa manita de 50 likes allá en YouNow. Gracias chicos. Vamos a ver el siguiente mensajito. Ok, dice lo siguiente. Ok, es que esto, sí, dice, hola, buenas noches. Yo veo y escucho fantasmas desde los cuatro años. Desde que estuve en un ritual de un culto, esto pasó en los remedios naucalpan. Me ha tocado escuchar a los fantasmas de chica pidiendo ayuda fe en feminicidios y niños desaparecidos, y el primer demonio que vi medía tres metros. El demonio lo vi en un ritual, estábamos en un antiguo panteón, había un sacerdote satanista, llevaba personas para alimentar al demonio con su energía, luego le ofrendaban cabras o gallinas, este culto lo disfrazaban de iglesia espiritual, había al menos unas 300 personas, pero solo escogían a unos cinco máximo. Hice reaccionar a mi mamá y nos salimos a tiempo. Algunos tienen forma humanoides o seres deformados. Lo que sí es que estos cultas, cultos usan cerros, cementerios o bosques por la energía. Ok, eh, esto nos lo acaba de mandar. Ella estaba metida como en un culto. Pero la fotografía que nos manda y que se las voy a mostrar ahorita a la gente en YouTube y en Facebook... Es un caso que yo desmentí en el 2019 aproximadamente. Eh, se supone que habían fotografiado un demonio. Es una fotografía en la noche y supuestamente habían fotografiado un demonio. Pero no, no es un demonio. Se trataba de una palmera. Es una palmera que se encuentra sobre el camellón, que tiene figura como de diablo con alas, pero en realidad era una palmera. Yo creo que nuestra amiga nos manda esta fotografía como referencia de un espíritu, de un demonio, de cómo se pueden ver. Pero en realidad esta fotografía la desmentí en el año 2019, si no mal recuerdo. Y es una palmera. Una palmera. Muy bien, vamos al que sigue. Vamos al que sigue. Oxlack, tengo una foto donde aparece un fantasma. Me gustaría que la analizaras. Y nos manda la fotografía. Vamos a verla. Estamos viendo la fotografía. Y la verdad no alcanzo a notar. Es como un cementerio. Se ve muy oscura la, la fotografía. Pero pero no alcanzo a notar nada. Y si es eso, esa como niña con vestido blanco que se ve en el fondo, eso se hizo con una aplicación de celular. Así que no, tampoco sería una evidencia paranormal. Se ve claramente como eh, si es esta, el fantasma, está sobrepuesto y esto se pone con una aplicación. Ghost, Ghost Capture es una de estas aplicaciones y Spirit no sé qué. ...donde puedes poner tus fantasmas a las fotografías. Así que en este caso... ...no, no creo que este sea un fantasma verdadero. Más bien, es un fantasma de aplicación. Ese es mi veredicto. Vamos a leer algunos comentarios aquí en el chat. A Ezequiel 88, un abrazo a, María, a Mariana Peña Mesa, a Betty García, a Carlos Armijo. Gracias, dice falso, dice Betty García. A Lucero, las, eh, un abrazo A Luna, una palmera Si sí, era una palmera, es una palmera Si un fantasma tiene tres años, no puede verlo Hasta que cumpla cuatro Natalia Princes Nos ha mandado 20 pesitos Gracias Natalia Princes Dice, me encanta ver tus directos, besos Gracias chulada, gracias a Natalia Que nos apoya con 20 pesotes En el super chat Gracias a toda la gente que me apoya con estos superchats. Inviten a sus amigos. Y también nos ha mandado eh, Karina, que me envió un video que lo dejó en WhatsApp. Dice Karina, nos mandó mil pesos chilenos. Un abrazo a Karina, gracias por ese apoyo, ese superchat. Y también Mariana Peña Mesa nos mandó nueve pesotes de superetiqueta. Así es, Mariana Peña, así es. Chicas de, de 10, de 20, de 50 pesos, gracias por ese apoyo. Es una manera de, de mostrar que les interesa, que les gusta el contenido para que yo pueda seguir haciéndolos cada noche. Gracias chicos, gracias chicas. El, pan, el panzote duro. Evelina Vilés está aquí también. Un abrazo y vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Eh, los mensajes que me han enviado en whatsapp hasta llegar a ese whatsapp que nos envió nuestra amiga la brujita azul acá dice lo siguiente tengo una fotografía que un conocido de mi papá tomó de la llorona vamos a verlo aquí está y aquí está no aquí está tengo una fotografía que un conocido de mi papá tomó de la llorona. El señor vive en la cercanía de un río y afirma que le tomó varias fotos y videos. Le dije que si me las podía mandar, pero solo logré conseguir esta foto porque según él limpió su teléfono. Anexo la foto. ¿Qué opinas? Revisé su teléfono y no parece tan viejo, pero tiene algunos años, por eso la calidad de la foto. Yo solo logré apreciar una silueta. Vamos a ver, supuestamente aquí se ve la, la Llorona. Eh, no, gente, no. Si ustedes no están viendo la pantalla en YouTube o en, en Facebook, debo decirles que la fotografía de la Llorona no se ve absolutamente nada. O sea, tomó la foto a la Llorona, pero no se ve nada, nada. Se ve una mancha blanca, una mancha rosita, una mancha negra, una mancha gris... Y eso es todo lo que podría decirles que se ve. No se ve el fantasma, no se ve la llorona. Así que esta evidencia no es tan buena. No es tan buena, pero ahí quedó la historia que nos acaban de enviar. Vamos a ver el siguiente. Y dice, hola Oxlack, me gustaría contarte una experiencia. Sucede que mi hermana menor tiene sueños con siluetas negra. Supongo que dice siluetas. Mi hermana menor tiene sueños con siluetas negras de alguien alto en la escalera de mi casa. Solo por eso bendecimos la casa con agua bendita. Pero sigue aquí. Una tía vio la silueta en la escalera de mi casa. No le habíamos contado a esa tía lo del sueño de mi hermana. Pero ella ya no solo lo ve en sus sueños. Volvimos a bendecir la casa, pero no se va. Lo curioso es que esa alma no fastidia, causa intriga y un poco de miedo. Así que lo tomamos como es el alma de algún familiar porque no creemos que sea un ente del mal, pero sí sigue aquí y sigue manifestando. Como te digo, no se va por más que bendice en la casa. ¿Crees que sea algún ente del mal o alguna alma que nos cuida, como dice mi abuela? Saludos desde Perú, Raúl. Qué curioso que en este caso el alma no se vaya. Yo tengo entendido que cuando hay un ente así, una, un fantasma, un espíritu, cuando hacen una limpia, hacen una bendición o rocian agua bendita, etcétera, ese espíritu ya no vuelve a estar dentro de, de la casa. Pero que no se haya ido es muy raro. Podríamos estar pensando que a lo mejor no es un espíritu fantasmal, podría ser otra cosa, ¿no? En el mundo de la otra realidad, en el mundo... De las dimensiones y todo esto que desconocemos, no sabemos si solamente existan los espíritus, los fantasmas, o haya otras cosas diferentes. Quizá esto sea algo diferente, no lo sé, suena interesante y bastante extraño. Eh, Cristina Mejía me dice... <coughs> Perdón, otra habitación, y él platicaba con él y decía que era su ángel. Su hijo decía que platicaba con este amigo imaginario que decía que era su ángel, que era su guardián, lo curioso, que se llamaba Gabriel, igual que el ángel Gabriel. Y esa edad no sé de dónde lo sacó. Muchísimas cosas que me contaba que me sorprendía, cómo sabía cosas sin que las hubiese escuchado en casa, ya que prácticamente vivíamos aislados. Acababa de llegar a Estados Unidos y casi no salía ni convivíamos con mucha gente en ese tiempo. Dice Cristi Mejía que su hijo tenía un amigo imaginario, un ángel que lo cuidaba. Dice Benjamín, Benjamín dice que el espíritu este negro que, que ven en casa, que puede ser un guardián que cuida algo. Eh, entonces es algo como que en el terreno se quedó un objeto o puede estar ahí como lo habíamos platicado su cráneo sus huesos y que por eso todavía no se va eso podría ser saludos Oxlac! es el siguiente mensaje que nos envían vamos a ver el siguiente <coughs> ok Ok, este es un mensaje que vimos, que escuchamos y leímos ayer. Dice, saludos, te dejo los 72 nombres divinos, los y no, 72 nombres divinos que veremos en el curso. Ah, cabrón, ¿cuál curso? Saludos, mi querido Oxlack, soy Ignacio Velázquez. Recuerden, somos parte de este proyecto. Curso. Dice, saludos, te dejo los 72 nombres divinos que veremos en el curso. Y dice, Adonai Yavé o sea, Dios. Elep etz Adonai. Ami Shadai, Arishemon, Abán Artodomi, Adonai, Adonai el Adonai, Adonai, Ceboyot, Bado Col, Berechid barab, Binaharu achiq Cheshuta shiraja shilod, chokmach tabarna tormit Daniel, hello hariel derek shohajirem hayu, dib yam Ay, no manches, esa ya es la canción. Eje, asher eje. No, esa ya es la canción, que los 72 nombres. Eso ya me sonó a canción y yo me lo sabía. Eje, asher eje, eje, sí. O ni modo que la canción, pues sí, creo que la canción decía cosas de esas, ¿no? Por eso es asher eje, eje, eje. Ok, otros nombres, voy en el 20. Él es el veinte, el veintiuno es el león, el veintidós el Shabai, el Iali, aloha aloheim, aloha ohma, es Amisha, Echadot, Hakhamot echadot, Hodah Mishel serag, Micheladet Mesiah, Kesheladet Karun Mahud, Jehová Javel, Melchisedek, Joel yoheh triper y ya, no voy a seguir con los 72. Pero bueno, ahí está los 72 nombres de un curso. No sé, este, este muchacho, que qué, qué nos quiera decir con eso? Pero 72, 72 nombres. Nunca había salido mi árabe tan perfecto. Hoy hablé lenguas. Si alguien les pregunta, ¿qué? ¿Qué pasó con la ayer en la noche? Dices, no manches, se puso cabrón. Oslac habló en lenguas, habló en lenguas, lo poseyó algo, vamos a contestar esta llamada, a ver qué pasa, hola hola, hola, ¿quién habla? hola, ¿cómo estás? hola con Karina hola Karina, oye, a ver, no, no te pude contestar por la, a ver si se escucha aquí con la gente, a ver, háblame fuerte, ¿cómo estás? cuéntame Bien, eh, mira, hoy día estaba revisando un caso de un, un cazatesoros de México, quien no se dio cuenta de la aparición de una, de una figura atrás de él. Le saqué una foto y te mandé el link del video porque le pasan hartas cosas paranormales. Quería ah. ver si lo puedes revisar. Ok. Porque es una casa abandonada, que él entra a buscar un, una moneda o un tesoro con un detector de metales y le pasan estas cosas en la casa, entonces se ven unas figuras que corren y se meten como a la pared. Ok, entonces lo voy a ver ahorita en el, en el WhatsApp que me enviaste. Sí, y lo, lo otro es que tengo una foto súper buena de una, de una noticia de unos incendios que hubieron acá en, en Chile, Ajá. De, un, de una de casas patrimoniales donde solamente se habla de la noticia, pero cuando examinas a fondo el incendio donde se evacuó la gente, se logra ver entre medio de las llamas en un balcón a una mujer que está que está parada ahí en el balcón adentro de, de las llamas. Ok, ok, ok, sí, suena interesantísimo, vamos ahorita a verlo. Eh, un gusto que hayas vuelto a las transmisiones y, bueno, eh, como siempre, apoyando aquí tus transmisiones, ahí viendo y aportando con, con todo los super chat. Gracias, gracias, gracias por ese apoyo que es importantísimo. Gracias. Vamos a checar el WhatsApp y te agradezco que me hayas hecho la llamadita y que bueno, me apoyes. Lo otro que quería decirte es que si puedes hablar sobre el caso que hubo en Uruguay, parece en Argentina donde hay un caso de una mujer que tuvo un missing time que ah, okay. eh, estuvo perdida casi más de 20 horas eh, y dice que supuestamente fue adducida por una luz se lo puede buscar las noticias, las noticias y todo ¿eso es reciente? sí, pasó hace como una semana atrás ah bueno si si lo encuentras antes que yo lo busque, te lo agradecería porque me gustaría hacer como una notita de esa, está interesante Está buena. Y acá se han visto mucho avistamiento últimamente en la Patagonia, acá en, en Chile. Eh, últimamente se está como concentrando mucho avistamiento ecológico en esta región. ¿En la región de Chile? ¿Qué parte de Chile? Eh, en la región del sur de, Muy en la Patagonia. En la Patagonia. Sur de Patagonia. Muy bien. Muy bien. Gracias por la llamada. La Brujita Azul, dices que te apodas Sí, te mandé un, ahí te puse un mensaje, te mandé el link, pero no también lo hice. Ok. Y ¿qué, ¿qué te parece? ¿Te ¿Examines el video del youtuber? Bueno, hay una parte que la encontré media chafa, pero pero lo otro lo encontré bien genuino. Ok. Uno como mira a las cosas de estas, ya como que de repente empieza como ya a notar algunas cosas que son, que son de verdad. Ok, te agradezco mucho. Vamos a revisar eso. Saludos hasta, hasta Chile. Un abrazo y bueno, bendiciones para ti. Bye. Bye, bye. Por contestar la llamada se cayó la transmisión en YouNow. No me di cuenta. Así que una disculpa a toda la gente de YouNow. Vamos a volver a... A, a entrar a la llamada Y es que si, sí, no, no me di cuenta que si contestaba La llamada en el teléfono se iba a apagar la, la transmisión en YouNow Así que bueno, vamos a volver a iniciar la transmisión en YouNow Saludos desde Puerto Rico, dice Iris Martínez ¿Qué les pareció los 72 nombres? No, no dice todos los nombres Ya estaba encarrerado ya estaba encargado, pero decía ahí, este, decían ahí en los comentarios que ya le bajara porque íbamos a invocar a algo. ¿Qué tal si me salía una, un hombre de, de, de esos mal? Y empezábamos a invocar algo, entonces no. Sí me dio un poquito de miedo, ya lo dejamos mejor por la paz. Pero no sé por qué me mandó los 72 nombres de, un, de, de, de Dios de un curso. No entiendo qué curso, pero bueno. Un abrazo a Brujita se a la Benjamín. Bienvenidos a todos los que están iniciando esta transmisión en YouNow. Estamos hablando sobre fenómenos paranormales, amigos imaginarios, duendes, chamucos y demás. Y a la marucha en Luis Fernando Solís. Vamos a regresar a lo que estábamos. ¿Son demonios? ¿Dicen que son demonios? ¿Los que yo estaba leyendo son demonios? No... No, no eran demonios, eran nombres como, como de Dios, pero en árabe, ¿no? No eran demonios, no me, no me espanten. Vamos, aquí todavía mira. Shelika, Shesh, Shelohim, Shalhom, <muchas> Shemshel, Sherohua, Shemesh, Shemesh, Shabet, Shiloh, Shutora, Esel, Seripot, Urim, Turum, Nim, Bagy, Gira, Boye, Beudu, yo vedo, ya ve, ya ve allow, ya ve, ya ve shalom, ya ve Shamah, Shamat, Shibirá Tashedun, Shibida Jarasim, Yoshua Yahem, Yotser Mot, Sohar Shadash, ya. Setenta y dos, terminé todos, terminó todos, si abro todos los portales del infierno en la tierra, pues discúlpeme, yo tuve la culpa. Yo fui, así que digan, no manchen, ¿quién abrió los portales del infierno? ¿Quién repitió los 72 nombres de Dios? Pues, pues yo, una disculpa, no pensé que causara tanto daño esto, me pusieron una trampa y, y pues ni modo, que se empiecen a salir todos los chamucos del inframundo. Vamos a ver el siguiente mensajito que dice, a mí me gustaría que los en vivos hablaras o fueras a la Sierra de los Tuxtlas, en donde eran las vías del tren de Huilapan. A ver cómo sale La Llorona a las 3 de la mañana. Miren, este individuo quiere que yo vaya a, los, a la Sierra de los Tuxtlas en las vías del tren de Huilapan, en plena hierbería, en pleno bosque. En plena selva. Y que espere a la Llorona a las 3 de la mañana. Y sin ningún superchat. Ni una compartida. Nada. Así nada más. De, quiero que vayas allá a los Tuxtlas. En, en el tren. En la noche a las 3 de la mañana. Ahí por Ubalipa, Que sale la Llorona. Y que ahí te quedes. Ni, ni para los viáticos. Ni cinco pesitos como para el camión para ir. O sea... ¿De qué trata eso? ¿De qué se trata? Tampoco es así, ¿eh, gente? Es una orden, dice Andy. Es una orden. Ve a los wilapan los Tuxtlas en la sierra a las 3 de la mañana. Vamos a ver este mensajito que dice, hola, me manda una carita, le mando un hola. Hola, amigos, saludos desde Costa Rica. Bro, mira, aquí en la finca en la que trabajo hay una especie de pirámide, la cual no va hacia arriba, sino hacia abajo. Qué interesante, amigo. ¿Me puedes mandar fotografías? Listo. Vamos a, a mandarle esto. A ver si nos manda fotografías. De una pirámide invertida. Y bueno, ya llegamos... Ya llegamos a donde nuestra amiga Brujita Azul quería que llegáramos. Brujita Azul dice lo siguiente. Hola Ox, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ya nos habló y nos manda un link que dice que, que un explorador que, que, que busca tesoros, pues le pasó estos ruidos extraños. Vamos a abrir en otra pestaña y ahorita vemos si podemos compartirlo. Y después dice lo siguiente, te envío un abrazo, mira este video de un caso, de una, de una casa tesoro. Te envío la captura de foto de lo que se ve en el video. Míralo, está súper loco el video. Checa es una casa abandonada en México, Oxo la brujita azul, minuto 7 con Ok, vamos a ver el minuto 7 con 2. Vamos al 7 con vamos a StreamYard y vamos a compartir pantalla. Vamos a detener esta pantalla y quieren que compartamos la de este espeluznante encuentro tesoro oculto en casa abandonada, dice. Vamos a, a ver esta. Ok, ahí está. Estamos viendo ya el video. Para la gente en YouNow vamos a poner un video de un espeluznante encuentro. Espeluznante espeluznante encuentro, tesoro oculto en casa abandonada, episodio especial, ok, vamos a, a verlo un poco no, no conozco a este señor ¿quién es? cazando la historia se llama no lo conozco, vamos a escuchar. ...pisos paredes, podemos así que, comenzamos bueno, dura 43 minutos el video pero me dice que en el minuto 7 con 7 con. 7 con 2. Vamos a ponerlo en el 6 con 50, algo así. 6 6 con 40. 6, 57 No. Más atrás. 6.27, vamos a ponerlo. Aquí no podemos pasarlo. Vamos a tener que dar la vuelta. Por el. Por el patio, unos colchones, ya va, ya va el sonido. Ah, ok, ok, ok. No es un sonido. Cuando pasa la cámara, parece que se ve un rostro que se asoma. Vamos a ponerlos. No sé si lo hayan visto. 636, 637. Lo voy a tratar de pausar cuando sea, cuando vea la cara esta. 645, 647. 48, 649, 650, 652. Unos colchones. 7, Ahí está. Ok. Lo, lo puse en stop justamente donde pasan, ¿no? En el, en el segundo minuto, siete con dos. Y es esta lo que. Nos menciona nuestra amiga que esto pudiera ser un fantasma. Se ve como con ojos, pero no creo porque incluso se ven dos, vean. Aquí hay un rostro, parece un rostro y aquí vemos otro, pero están muy borrosos. Creo que solamente se trataría de una paraedolia, pero sí, efectivamente, creo que eso es lo que nos quería mostrar. Incluso este parece un rostro, este parece otro rostro, pero este en conjunto parece un cráneo completo, si lo quieren ver así. O sea que es una pareidolia, podemos notarle diferentes seguras de acuerdo a la perspectiva. Y entonces no creo que, nada, que haya nada paranormal ahí. Solamente fue una, una, cuando se movió la cámara fue algo fortuito y entonces esto no sería nada paranormal. Vamos a compartir pantalla del WhatsApp ahora. Vamos a compartir pantalla. Tiene pantalla. En compartir pantalla. De pestaña de Chrome. Es este. No es este. Y sí, justo nos manda la fotografía y es la misma. Aquí podemos ver eh, la, los mismos rostros que, que habíamos puesto ahí, pausa. Los que se ven Creo que solamente es una pareidolia ¿Ustedes qué opinan, gente? Bueno, le mandamos un abrazo a Brujita Azul Que nos mandó esta evidencia Y vamos a seguir con los mensajitos que nos han mandado Uy, es que ya nos han mandado muchos eh, Aquí vamos con este Dice Hola, tengo varios relatos para contar sobre cosas paranormales. Tanto mis hijos como yo pasamos situaciones impactantes. Te cuento una historia. Cuando tenía dos y medio empezó a contar de que tenía una amiga que ella estaba triste porque su papá le pegó a la mamá y luego se pintó las paredes de rojo. Que eso sucedió en el baño de la casa. A todo esto yo siempre veía una nena de aproximadamente cuatro años de vestido blanco y siempre sentíamos miedo en el baño. Y en una ocasión logré ver a una persona en el baño mientras me bañaba. Después de un tiempo nos mudamos y mi nena me decía que su amiga había venido con nosotros y su familia. Yo pensé que ella ya lo imaginaba, hasta que en su cumple de cinco años, gritó contenta diciendo, ¡vino mi amiga! Y todos los presentes nos quedamos impactados al ver a un fantasma. Era una nena con vestido rosa. Ok. Ok, esto, esto suena interesante, pero no entendí la última parte. Cómo es que toda la gente vio al fantasma, que era una nena con vestido rosa. Y hasta ahí se quedó la historia, no nos cuenta más. Qué bueno que regresó la gente en YouNow. Gracias chicos, apóyeme con esos likes y pues disculpen las molestias que se haya eh, cerrado la transmisión. Pero no volverá a pasar. Hola, buenos días. Soy soy Grupo Soy Nuevo. días Hola, buenos días, Grupo Soy Nuevo. Me acaban de hacer. Ok, este... Ok, este es nuestro amigo. Ok, este es nuestro amigo de Argentina y dice lo siguiente. Oh, no, esto ya lo habíamos visto el día de ayer. Este dicen hi, este nos manda fotografías. Fotografías de nada. Fotografías como de cosas de ¿Sí me están viendo? Sí. Como cosas de la tarea, ¿no? De álgebra, de cálculo diferencial, algo así. Desde Monterrey, vamos a ver. Mi amigo, hola, soy fan desde Monterrey, un abrazo, amigo. <coughs> Saludos, Oxlack. Les comparto esta experiencia. Alguna vez me di cuenta que mi hijo platicaba con alguien. Él estaba en el patio solo. Estiraba su brazo como si tocara a alguien de su mismo tamaño y decía, hola, ¿quieres jugar? Sí, yo me llamo. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Fernando? Ah, ¿y qué te pasó en la carita? Cuando escuché eso, sentí escalofrío y lo llamé para que entrara a la casa. Y hasta ahí se acaba la historia ok qué historias tan escalofriantes cuentan eh. imagínense cuántas historias hemos contado del el día de ayer al día de hoy con respecto a niños que ven fantasmas o que ven estos amigos imaginarios entonces imagínense cuántos fantasmas cuántos amigos imaginarios existen tantos como personas de hecho los fantasmas existen porque las personas existen. Si las personas desaparecieran. Los fantasmas seguirían existiendo. Pero nadie tendría conciencia de ellos. Por lo tanto no existirían. Aunque existieran. Es muy filosófico. Pero espero me hayan entendido. Ok. Vamos con este mensaje que nos dice. Hola Oxlack. Yo tengo un video completo de la niña. Se está enviando. Ok. ¿Qué pasó con Meli? Meli no apareció. Meli se fue de vaga. No sé a dónde. Buenas noches, Oxlack. Te escribo porque tengo un tengo un qué raro que encontré. Buenas noches, Oxlack. Te escribo porque tengo un qué raro que encontré en YouTube. ¿Puedes revisar los videos de este canal? Tal parecen ser de unos hombres de Indonesia que entran a un bosque y graban a extrañas criaturas. Eh, precisamente eh, muchos de estos videos de de Indonesia o de Filipinas son son actuados todos estos videos los hacen en aquellos países tienen muchas reproducciones en Latinoamérica pero simplemente son videos videos hechos actuados de hecho, yo me voy a poner a hacer videos actuados para ver si les gustan. Tengo una historia, pero me llevará a medio y tengo pruebas. Me llevará a medio y tengo pruebas. Programa entero, jaja. Oxlack, soy Janina. ¡Ah! El gato con botas. Janina, ¿cómo estás, Janina? ¡Qué milagro, Yanina. ¡Qué bueno que escribes! ¡Qué bueno que estás acá, Yanina. Sí, cierto. Hace rato que leí el gato con botas... Dije, yo me acuerdo del gato con botas, pues sí es Janina qué bueno verte, qué bueno Janina me da mucho gusto que estés acá. Mira, me sacaste una sonrisota Yanina, qué bueno que estés bien y qué bueno saber de ti, un abrazote, y qué bueno que estés aquí en la transmisión. Yanina, que nos está viendo desde Argentina. ¿Qué tal, Oxlack? Saludos, excelente trabajo. ¿Qué opinas de la investigación del rancho Skywalker de History? No me gusta mucho esa historia del rancho skywalker muy muy agringado el caso no me gusta mucho el caso no, no, no tengo qué decir no lo conozco no he ido yo creo que si fuera y me empaparía un poco más del tema creo que a lo mejor tendría algo que decir pero mientras tanto el, el rancho skywalker nunca me ha llamado la atención se habla de en el rancho sobre temas extraterrestres y extraños es un caso muy conocido en Estados Unidos, pero yo no, no lo he tocado y como que no me llama la atención. Buenas noches, felicitaciones por tu contenido. Ahorita estoy en Mexicali. tuve una experiencia en el hotel de Silao, Guanajuato, pero como eso de las 4 de la mañana. Siento que alguien se sentó en la cama. Así dormí, vi y nada, no sé cuánto pasó. Cuando siento que me tenía sujetado de los brazos... Medio abro los ojos, vi algo, pero no pude distinguir. Estaba más dormido que despierto. En el momento creí que alguien se había metido a mi habitación, pero rápidamente desapareció frente a mí. La verdad no pude darle explicación a eso. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que de pronto vayas a un hotel y te encuentres con una experiencia sobrenatural como esta! Que un espíritu te, te sujete. Un espíritu que, que esté ahí en la habitación... Que tú estés de paso, que te duermas un día ahí, una noche, y que ese espíritu, pues, se haga sentir tocándote, abrazándote, sujetándote. Da mucho escalofrío porque no sabes cómo defenderte de esas presencias, pero sabes que hay algo ahí. Yo sé que los fantasmas existen. No sé ustedes, pero yo sí estoy convencido de que los fantasmas existen. Les llamamos fantasmas, no sé qué sean, pero existen, están ahí. Están entre nosotros. Vamos a ver este mensajito que nos manda. Dice: Este video es de un TikToker donde usa un filtro de TikTok. Creo que es viejo este video. Saludos desde Nicaragua. Vamos a ver este video de TikTok. Ahora sí. Te estoy grabando, ¿eh? Allá te fuiste. Hazme visquitos. Quiero que hagas visquitos, porque te ves bien bonita haciendo visquitos. <risas> te ves bien bonito. Ok, ahora más para atrás. alto más para atrás. Más para la pared para que te veas bien. Por el florero. Es que te tapa la boca el fruero. Más, Hacemos para atrás. Has visto el último porque se va a acabar el video. Ok, está interesante. Eh, aquí un video de TikTok. Una chica usa una de estas, de estos filtros que cuando detectan tu cara... Se te ponen orejas y boca como de perro. Pero está apuntando a la nada. A una pared. A, incluso es a la puerta. Y es ahí donde se aparece como un rostro. E incluso hace. Ella le dice que haga viscos. Y si sí se ve que hace como viscos. Está, está bueno este video. Me, me parece interesante. Yo he visto que a veces Estas aplicaciones toman objetos o cualquier cosa como si fuera un rostro humano y le ponen le aplican el efecto pero en este caso yo no le veo yo no le veo nada que pueda captarlo como un rostro humano pero sería interesante utilizar esa aplicación si alguien sabe cómo se llama esa ese filtro escríbamelo y voy a hacer algunos experimentos con él para ver cuál es la razón del por qué el filtro tome de la nada como un rostro y lo haga verse como una persona está bueno este video de tiktok gracias a que me lo envió es Pamela Álvarez Re Renzi Pamela Álvarez Revi a ver vamos a ver, voy a tomar foto a esto para después investigarlo más a fondo ahí está pero de todas maneras ya tengo el video acá, ¿verdad? Ah, pues sí. Ok. Vamos a seguir leyendo mensajitos. Dice, saludos desde Mexicali. Bendiciones para ti, tu trabajo y familia. El tema de hoy, ¿qué es? El mismo de ayer. El mismo de ayer. Vamos a ver esta fotografía de Urbex. Dice, hola Oxlack, ¿Puedes analizar esta foto? La tomamos en una exploración urbana en un hotel abandonado en mi ciudad. Ese mismo fantasma se apareció en otra foto. Ese día estuvo pasando y nuestro conductor terminó mal. Personalmente yo no tomé la foto. Y aunque confío confío, y aunque confío, confío en mi amigo, me siguen quedando dudas si la foto es real. Que aunque confía en su amigo, confía en que la foto es real. Vamos a ver la fotografía. Dice que se aparece un fantasma. Me parece que es en esta parte donde nuevamente vemos... En una puerta que se ve completamente oscura. Vemos algo blanco. Vamos a ver la siguiente fotografía. Aquí lo aclaró. Aquí con una aplicación aclaró. La fotografía. Y se alcanza a ver nuevamente. Pues que hay un objeto blanco en esa puerta. Y la tercera fotografía que está acá. Al parecer supuestamente es del mismo fantasma y se ve en el fondo de un pasillo. En las tres fotografías no se alcanza a apreciar que tenga una morfología, más bien es como plasma, como si alguien estuviera cubierto con una manta blanca y eso es todo lo que se alcanza a notar. No sabría decirle a nuestro compañero si eso es un fantasma real o es una paredolia, o es falso. Eh, si esto está grabado en video, sería mucho mejor verlo en video que solamente la captura de pantalla y ver si hay algún tipo de movimiento o esencia que se viera como un tipo de humo etcétera porque si no a estas si son fotografías se les pudo hacer un montaje aunque esta en particular me parece que, que está dentro de, de la propia imagen y después está aclarada si esto fue un montaje primero se montó el supuesto espíritu y después se le agregó el, el aclarado pero no sé no sé, se me hace muy extraño ustedes qué opinan gente allá en YouNow, ya, ya digo allá en Facebook y en Youtube, dice Drupi Dorime eh, Oxford se hecho como aplicación de móvil Dice que ah, Natalie Princess o Natalie Princess dice que parece hecho con una aplicación. Eh, dice Margarita Costa que si sí es la misma silueta. Que es el fantasma de la monja, dice Azucena Balbuena. Saludos desde Colombia, que ¿Qué ente paranormal les has visto? Eh, ese es el de Snapchat, dice Evelyn Avilés que era el filtro de Snapchat, no era el de TikTok, era de Snapchat, según Evelyn. Se ven dos orificios abajo, pueden ser que los haya tomado como ojos. TikTok son cosas del diablo. Eh, sol, hola, saludos, hazme ojitos. Qué miedo, prometo no usar más filtros, no es cierto. lee el mío, dice Alan Benjamin. Vamos a seguir leyendo. Este, no sé, yo lo voy a dejar como... Como una curiosidad, no sé si sea real, si sea falso. Las fotografías son buenas, son interesantes, pero no podría resolver si es un fantasma real o no lo es. Vamos a este mensaje que dice, hola, buenas noches, quiero un saludo para mi esposo Francisco. Siempre vemos sus videos y también para con. Comentar que hace poco vimos unas brujas haciendo rituales, somos de León, Guanajuato, un abrazo para la gente de León, Guanajuato, un abrazo para tu esposo Francisco, gracias por ver los videos, y apenas fui a León, Guanajuato, ojalá hubieran ido al evento de eh, que se hizo de Electo Fest ahí estuvimos, qué lástima si no fueron, pero espero regresar a León, Guanajuato y poder conocer a todos los que no pude conocer aquella vez. Vamos a ver el siguiente, la siguiente fotografía. Dice, saludos. Yo desde pequeña he tenido un amigo o amiga imaginario, pero esta siempre aparecía únicamente en casa de mi abuelita, donde ocurren entre otras cosas raras que a día de hoy no les encontramos explicación. Mi mamá siempre me contaba cómo en el patio me peleaba con una niña que ella no veía y cómo me molestaba mucho. De bebé, veía al armario de la habitación de mi abuelita y lloraba, como si viera a alguien parado en la esquina de este. En fin, un día esta amiga imaginaria simplemente dejó de molestarme. Cabe decir que yo no recuerdo su existencia en lo más mínimo. Hace poco, mirando fotografías, encontré una de aquel tiempo donde, de hecho, al fijarnos bien, descubrimos que se mira un rostro en el reflejo de atrás. Adjunto la fotografía, no, no. Oye, eso está perturbador. Esta historia me gustó, está perturbadora. Vamos a ver la fotografía así en, en grande. Aquí tenemos a ella cuando era niña. Está en el arbolito de Navidad, tiene un vestidito blanco, aproximadamente unos cinco años. En las manos tiene un muñequito de estos como, como galleta de jengibre, así bonito. De esos que se le ponen a los arbolitos de Navidad está un santa claus por ahí, pero atrás hay una vitrina de esos donde las mamás o las abuelitas ponían toda la vajilla de esas y comenta que encontró la fotografía y que atrás se ve un rostro. En primera instancia podemos notar una imagen ahí blanquecina, que sí parece tener dos ojos, pero bien podría ser una paredolia, pero ya cuando lo acercamos más, Vamos a ver el siguiente archivo. Este notamos que sí parece un rostro humano. Está bien interesante este rostro humano. Si la gente de YouNow no lo está viendo, lo puede ver en la repetición en YouTube o en Facebook. Es una silueta de, de un rostro blanco como si fuera humo. Que bien pudiera ser el reflejo de algo. O que bien pudiera ser un objeto que se encuentra dentro de la vitrina y que hace ese tipo de pareidolia. Pero el relato está muy bien escrito, muy interesante, inquietante y con estas evidencias, con esta fotografía, aún mucho más. Tan Tanto que me gustó que voy a hacer un, un reel con este, con este caso, me gustó, para contar la historia y subirlo en un reel o un TikTok. Está muy interesante, sea un fantasma o no lo sea, la historia está inquietante. Vamos a leer los comentarios de esto. Vamos a ver qué dice la gente allá en el chat. Dice en la torre: qué mello, Héctor, caritas de miedo. Eh, ¿Qué le pidieron a Santa, Héctor, carita de miedo? Eh, lee mis mensajes de WhatsApp, porfa. Todavía no llego, Alan Benjamín Es que son muchos. Igual, muy factible lo que dice ella. Puede que sí sea verdad y aplicó la foto para poder demostrar que algo hay en esa casa. Eh, sí quedé afectada de forma paranormal por ver ese ritual, dice Samantha, eso era ropa sucia, no, qué miedo, Margarita, a la gente que le pones algo que es real y no te creen, en cambio les pones un filtro y todos diciendo que es un demonio, ay nanita, pero ese rostro es el típico rostro blanco de fantasmas, me hace dudar, dice Azucena Balbuena, eh, ay Dios mío, ay no más, Ay, nomás, Oxlack, no suelo soñar, soy de Argentina, Entre Ríos, te escribí para que analices mi sueño y ese día no estaba influenciado por ningún motivo, solo soñé. Hola, Oxlack, soy la chica que puso la imagen del demonio que en realidad es una palmera, pero sí me gustaría que hicieras una investigación sobre los diferentes cultos. Samantha, ¿cómo que los diferentes cultos? Manu, mándame un mensaje y te mando nota mañanita, un abrazo. Saludos desde Argentina, seguí así, crack y pues más mensajitos de esos, es una broma blanca, es un rostro paranormal, un rostro fantasmal, superchat de BPA, dice Evelyn Avilés gracias por avisarme Evelyn, vamos a ver dónde está el superchat, para, leer, para leerlo, para agradecerle ese superchat, dónde está ese superchat, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo veo, uh, Melissa, Skywalker, Nova, Nova, Brujita, Rodrigo, Melisa Váyanse, soy pastelito de azúcar Nati, niño, no veo el superchat ¿Me lo pueden volver a mandar? <ríe> ¿Me lo pueden mandar otra vez el superchat? Porque no lo vi Gracias por el superchat ¿A, ¿A quién era? Evelyn Era a VPA VPA, un abrazo, gracias por el superchat que no vi. Pero gracias por ese superchat. ¿De cuánto fue? Retomando lo de ayer, dice José Rubiel Domínguez. Una vez un radio antiguo se prendió en mi casa. Lo curioso es que costaba demasiado mover el interruptor, pero en esa ocasión solo sintonizó estática y no parecía algún mensaje. Y nadie hace nada. Puro Barrio Cholo dice manda saludos al barrio Cholo, Good Vibes y nadie hace nada. Dorelli Rufino Ortega dice, eres el mejor y saludos desde Irapuato, Guanajuato y nadie hace da nada. Vamos a leer el siguiente con voz de Jaime Maussan, ¿sale? El siguiente, ese me encantó, lo voy a hacer un reel, este de la niña con el, con su amigo imaginario fantasma, me gustó esta historia. Voy a leer este del vampiro chupacabras. Ay, pero está muy largo. Vamos a leer como Jaime Maussan, ¿sale? No, no me va a salir. Hola, Oxlack, aquí te mando una leyenda, anécdota o cuento. Aquí del pueblo donde vivimos, ahora espero que les guste. Vampiro, chupacabras o no sé qué... Ya en la modernidad, año y fecha que no conozco, pues no estaba por acá, oí el relato de un suceso que asustó a mis paisanos y fue causa de que el servicio de transporte sufriera un marcado alejamiento de la región. Resulta que según se contaba, que un camión que, que hacía el servicio de transporte de pasajeros en su paso por estos andurriales, venía por ahí del sur y al ir transitando por la carretera pasando la punta, entonces de solo dos carriles y haciendo de noche, más bien de madrugada de repente y sin explicación lógica, en el parabrisas se le presentó la figura horrible de no se sabe si animal o monstruo en forma de lo que él dijo, un vampiro humano, la impresión de la inexplicable aparición que además obstruía la visibilidad que solo le facilitaba la luz de los faros hizo que casi perdiera el control del vehículo que a punto estuvo de sufrir un accidente que hubiera sido fatal para el pasaje que afortunadamente por la hora dormía ni el volatazo con que el chofer controló el pedal vehículo los despertó ya casi irían llegando al pueblo de cocio y el animal monstruo o lo que fuera seguía aferrado al parabrisas del camión lo que permitió la lo que permitió al asustadísimo chofer verle la cara mitad humana, mitad fiera, con colmillotes parecidos al vampiro que él había visto en la tele y el cine. Yo iría bajando a por ahí, para, por lo que se conoce como el tajo y el monstruoso ser, no se desprendía del parabrisas. El chofer del pesado vehículo, entre ir tratando de controlarlo para que no se saliera de la carretera y soportar la presencia de la horrible criatura y saber la responsabilidad del pasaje, solo acataba a invocar a cuánto santo en el cielo se le ocurría y mentalmente lo invocaba. Quizá los rezos del chofer, o llegando al momento para que el monstruo se desapareciera, hizo que éste emprendiera el vuelo hacia los cerros que al poniente del poblado ahí se perdiera así como el chofer narraba luego volando hasta perderse en la oscuridad de la noche. El pasaje, según se supone, no se dio cuenta. Ni de los asientos de enfrente, los que hubieran sucedido habría aumentado el peligro de un terrible accidente. No del todo respuesto de la impresión, el chofer continuó manejando hasta llegar a la terminal de Zacatecas, en donde narró lo sucedido a los que estaban de turno. Al escuchar lo cual, los pasajeros que venían en la unidad y ver cómo estaba impresionado el pobre hombre, unos le creyeron, pero los más imaginaron el peligro que habían estado a causa del monstruo que desea haber visto. Ante tal suceso, hubo pánico inexplicable entre los camioneros que corrieron por voz y pocos se arriesgaban a transitar a deshoras por el tramo de la Punta Cocio ante el temor de que el vampiro se les apareciera. Yo supe del suceso allá en el DF. Cuando pretendía venir a mi pueblo, y dijo el chofer que no pasaría por cocio, sino que salía, que usaría la desviación que haya hacia Luis Moya, y que ahí me dejaría. Yo le dije que a eso de las cuatro de la mañana que llegáramos a Moya, como de me vendría a cocio. El chofer prefer, pa, el chofer pareció, el chofer pareció valerle queso, y tuve que cancelar el boleto y venirme al día siguiente. Parece que pocos o muy pocos. Recuerdan el suceso y el paso de camiones es espaciado, pero hay transporte a la hora que sea. Creo que ni lo que luego se supo que el pobre hombre de la historia, a resultar del suceso, murió. Hace que se acuerde de la gente de aquello y nadie hace nada. ¿Les gustó la historia? Órale, interesante, ¿no? Como que el monstruo vampiro chupacabras que se le pegó un autobús que iba rumbo a cocio y nadie hizo nada ¿qué habrá sido Ah, ustedes no vieron el, el mensajito verdad ahí está ya se los puse ya se le trabó la lengua yo picando la vamos a la de la se qué pasó se paró la transmisión hablas como una pache del acento Saludos desde guatemala te vas a quedar sin aire ya me quedé sin aire Eche eh, monstruo bien aferrado Me da risa ese asiento no le pongo cuidado a la historia Tranquilo Oxlack mausan Vas a despertar y asustar a los vecinos Con esa voz dice Evelyn Avilés Pues miren gente que todavía Hay mensajitos Sobre fenómenos, historias paranormales Y demás eh, Pues yo creo que mañana le vamos a Tener que seguir con los demás mensajes De Whatsapp Porque todavía hay muchos Como pueden ustedes ver hay muchos todavía miren, ahí está puntito para no perderme esto le pasó al explorador hola Oxlack. soy Norelli te quería contar lo que me pasó, por cierto amanecí en cartones, eh, video de Jezebel cuando tenía 10 años Hola Osla, ¿qué tal estás? Tenemos video pero no se mostró, mi nombre es Malvin Rodríguez, saludos de Jack Tribel un abrazote, estaba en un lugar que era campo Hola Osla, buenas noches, saludos de Villahermosa, además se me hace algo sospechoso Domingo nos mandó un audio un video, Leo mío, lee el mío por favor, vamos a leer el suyo por favor nada más porque me lo pidió con mucho, con mucho ímpetu. Hola, bro, estoy viendo tu en vivo y ten tenía dudas del caso de Fernanda Di. ni Vamos a verlo. ¿En dónde? A ver. Por, oigan. ¿En dónde? A ver. Por, Oigan. Me estaba acercando, iba a abrir la ventana para grabar que era... Y, y salió volando muy rápido, o tenía unas alas muy grandes, no. Cabrón, porque si sí era un ave, o sea, definitivamente era un pájaro. Sea lo que sea, lechuza, búho, porque tenía el cuerpo gordito. Y pues Marina sí lo describe, sí, sí es. Mi abuelita me manda un mensaje y me dice si estoy bien, porque tiene dos días seguidos escuchando que le grito en las noches, soñando que le grito. Y está raro porque mi abuelita Yolanda fue la que me contó estas historias de las lechuzas y las brujas. Ok, pues ahí está. Sobre estos búho... Está... Chicos, me han preguntado qué ha sucedido con lo paranormal en mi casa y esto sí me gustaría compartirles. Lo extraño no es lo que Marina está dibujando, sino lo que me había dicho un día anterior. Escuchen el audio. Pájaro fuera mujer. ¿Un pájaro fuera mujer? ¿Eh? ¿en ¿Dónde, mi amor? me, ¿Me limpió todo aquí. Mami, es una bruja. No vemos las brujas no existen. Como pueden ver, el dibujo tiene forma de lechuza y según yo. Bueno, aquí lo raro de Fernanda Ni es que la niña tiene un vocabulario como si supiera ¿no? que, que las lechuzas y los tecolotes y todo eso tienen relación con brujas, entonces ella no puede tener ese conocimiento entonces a, a, la, a, la gente ha acusado a Fernanda Ni nee de, de que ella le dice a la niña qué decir, le cuenta las historias y después la graba eh, graba la niña diciendo precisamente lo que ella ha escuchado de, de Fernanda y es por eso que que de alguna forma llama mucho la atención con este caso como paranormal, pero ya muchas personas se han dado cuenta que Fernanda como que utiliza a la niña para su historia paranormal, y eso es lo malo, eso es lo malo que, que un tema interesante que a unas familias les ha pasado y que de alguna manera corren un riesgo y tienen preocupación por sus hijos porque ven cosas, por otro lado hay una madre que utiliza a su niña para hacer fakes, y, y por eso no se toman en serio todas estas cosas Y por eso no se les crean los niños cuando dicen que ven cosas raras Que ven fantasmas y demás cosas Entonces el caso de Fernanda Aní también lo dejé de seguir Porque me pareció que efectivamente ella manipulaba las cosas Y hacía que le contaba cosas a la niña o le decía que decía a la niña Y por eso ya no seguí el caso de Fernanda ni Pero si ustedes tienen... Ah, pues quieren que desmienta algunos de esos casos, pues a lo mejor abriré una plataforma como OnlyFans para que ahí pueda usar los videos de estos charlatanes y poderlos desmentir, porque no puedo usar sus videos Ay. en mi canal de YouTube y desmentirlos porque entonces me me denuncian y entonces salgo perdiendo yo. Entonces en una parte, en una área donde esté oculto, donde solamente entre los que pueden estar como miembros, como en OnlyFans, no me pueden ahí denunciar por copyright. Entonces ahí sí puedo desenmascarar a tanto charlatán que hay y que los he dejado crecer porque nada más en mi canal no, no puedo subir ese contenido porque me denuncian como copyright. Pero es por eso. Y como dice Maru, dibuja mejor que yo. Sí, la niña ahí se aventó su super dibujo de, de una lechuza, eh así que todo está montado a aparecer con el caso de Fernanda, Fernanda Ni. Eh, eh, gente, son las 11 de la noche, hoy es viernes. Todavía yo tengo que salir a una fiesta. Eh, pues a, a esta hora abren los antros, entonces apenas se va a poner bueno. Ya hice mi transmisión paranormal. Me toca ir a, a, a bailar, a divertirme. No crean que, que no tengo derecho, que solamente estoy aquí para investigar muñecas que hablan, duendes, niños que ven fantasmas, no, yo también voy y le saco brillo a los zapatos ahí bailando en, en los antros, así que yo ya me voy al antro, yo sí tengo amigos y quien me invite y con quién salir y entonces pues ahí los dejo ya dormiditos con miedo después de que vieron todas estas historias paranormales, Ah, no es cierto, no es cierto, yo también me voy a, a meter ya a la camita porque hace frío, me voy a poner a jugar eh, algún, alguna consola Antes de dormirme Y ya es todo lo que voy a hacer Así que gente Descansen, buenas noches Mañana seguimos con todos los mensajes Que no terminamos de leer eh, Y revisamos qué, qué otros casos nos, nos han enviado El número está eh, De Whatsapp está en pantalla si, nos, si me quieren mandar algo Mañana lo revisamos Y y hablamos más sobre estos temas, ¿les parece? Geop Paola, gracias a toda la gente que me apoyó con los superchats. Es bien importante que me apoyen compartiendo para la gente de Facebook, para la gente de YouTube, los superchats. Eh, de quiero te quiero ver en OnlyFans, dice Lucía Tejerina. Ahí en OnlyFans, pues no solamente mostraré eh, cómo destapamos a los charlatanes, seguramente también yo me destaparé. No, no es cierto todos quieren el OnlyFans de Oxlack, dice Andy, ya voy a mi camita, Betty García, un abrazo, el gato con botas, Janina, un abrazo, Janina, hasta Argentina, Beatriz G, allá en YouNow, gracias a Raúl Ponce por esos mil likes, Beatriz Ox, también, gracias por todo el apoyo que me dan en YouNow, en Facebook, en YouTube, mañana subo video, de la verdad, del video del Chupacabras, así que estén al pendiente, como eso de 12 del día, estará subido ya ese video, y estaré subiendo Reels, y TikToks, y contenido en Facebook los quiero mucho, somos la legión Oxlack. esperemos que comience a crecer nuevamente esta comunidad para que haya muchos que nos manden sus mensajes y sus historias paranormales y cada noche estemos aquí compartiendo estos temas los quiero mucho, descansen buenas noches hasta mañana, gracias Margarita, gracias Juan Darquín, gracias Maru, Sam Loras un abrazo hasta Brasil, mi hermano Sam Maru también a Margarita Costa también, Maru vota a favor, Betty Carcos Konami, buenas noches. Gracias todos, hasta mañana, descansen. Bye, Nati Princess. Serena Pil, un abrazo. No tengo la cumbia de Oxlack aquí en este momento, pero la voy a poner pronto. ¿Sale? Betty García Oxlatosos os la pongo, la voy a buscar aquí la cumbia de Oxlack. La cumbia de Oxlack. Aquí está la comida de Oxnack. Chicos, me han preguntado qué ha sucedido con lo paranormal en mi casa y esto sí me gustaría compartirles. Yo... Abrazos, que descansen, buenas noches. Deja de chingaderas, el ser de MTP nunca fue de Adebera. Ay, qué buena está, eh. La Deja de chingaderas, el ser de MTP nunca fue de Adebera, sé. ¿Cómo es? Hasta mañana, descansen Gracias a todos Chicos, me han preguntado ¿Qué ha sucedido con lo paranormal en mi casa? Y esto sí me gustaría compartirles